¡Hola chicos, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien vamos a jugar a Evade, pero no voy a estar sola, voy a estar junto con Aaron, así que lo voy a llamar y ahí está. Yo no sé cómo funciona, o sea, me tienes sí, que sí. hacer un tutorial. Sí, literal de que, en plan, somos un montón de personas diferentes y tenemos que escapar de de unos monstruos que son monstruos son como bichos raros que también son memes, ¿vale? ¿Vale? Y eh, para ayudarnos eh, tenemos objetos que podemos comprar en la tienda de objetos que son linternas y utilidades como brújulas, temporizadores, radios, radar y señuelos. Pero los usables, que son los que más se usan porque, bueno, son los usables. Eh, la cola, que sirve para cuando te tomas una cola eh, corres más rápido para escapar el iluminador que lo que hace es iluminar el faro es un objeto desplegable que permite a todos los vitos que nos acerquen la barrera es para que eh, o sea si tú pones una barrera por ejemplo estás en una habitación y, y hay una entrada y pones esa barrera el monstruo en plan puede pasar pero se tiene, tiene que romper la barrera para pasar el sensor vale. es como un radar que que crea ruido para atraer a, a los bueno a los memes monstruos bichos raros y bueno las minas terrestres para para como aturdarlos o sea como que los congela los aturde vale o sea los inmoviliza efectivamente y pues cuando te salgas en plan cuando te metes al juego te saldrá a evadir pues le das equipamiento y le das bueno, no tendrás dinero, pero bueno, le puedes dar equipamiento y, y, y verás que está la tienda de diaria, la tienda de personajes y la tienda de objetos. Y después el inventario, que te sale tu inventario de objetos y tu inventario de personajes. Vale, entonces le doy a jugar, ¿no? Sí, yo ya le doy. Vale, vale le doy... No, no... Espérate. Me pero, sale como pero, en primera tú persona, tú eres... ¿no? Sí. Bueno, vale. si no me tienes en primera persona, le das a... Al. ¿Qué ha pasado? Ah, bueno, acaba la ronda, creo. Sí. Ahora es otra ronda. ¿Y dado mm. dinero? Eh, bueno, me han dado. Pone murió. Mejor momento, no sé qué, no sé cuántos. Y pone 21 de estrellas y 3 estrellas. Y abajo me pone tabla de clasificación y carga. No, no sé, no sé. También te puedes poner en. En tercera persona lo que, no sé en qué tecla era Pero Vale, bueno, bueno no primera persona calavera. también está bien Sí, sí Vale, le vale. doy a carga, ¿no? ¿Ves allí que hay una calavera? Eh, sí Ahí es donde aparecen, van a aparecer ahora Vale, Mira, ¿y nosotros como... que. Uy, uy, ¿Y aquí no se puede correr o qué? Así, con el shift, ¿no? Uy, uy Uy, que viene! ha matado Ahora pues, tenemos que esperar que, a que alguien nos revive, y si no nos revive a nadie, pues volveremos al menú y nada, tenemos que esperar. ¿Y no nos podemos revivir mutuamente? No se puede sí. hacer eso, ¿no? No, nada, pero yo creo que nos reviven, a lo mejor, ¿eh? Vale, gracias. <risa> eh, pero vale. hay un montón por allí, ¿eh? Vale, vale, vale. A ver. ¿Cómo, cómo se revive? Eh, fue, ahora es que no me acuerdo la tecla, la verdad. Porque es que aquí hay una... ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Tú, ¡Tú corre, tú corre! ¿Dónde? ¡Para qué dirección! <ríe> Indícame pa' dónde para allí, para allí, para allí, para allí, que viene, que viene, que viene, corre, corre, corre, corre, corre. Uye, no mires atrás, corre. <ríe> tengo Coca-Cola, por si por si acaso. Yo, yo no tengo Coca-Cola, no tengo nada. <ríe> bueno, vale cada Coca-Cola 60. Cuando acabemos todas las rondas tendrás dinero suficiente, seguramente. A unas cuantas. Vale. ¿Y no, no se puede donar? No. En plan, ¿yo te puedo dar a ti, por ejemplo, las 21 monedas que yo tengo? No, no se puede dar dinero. oh no Porque dinero. estaría bien, porque así por lo menos eh, te puedo ayudar a ti, ¿sabes? Sí, yo, yo, yo tengo bastante dinero, la verdad. Yo Pensaba no que estábamos yendo en círculos y aquí también hay otro camino. <risa> sí, a ver, es en círculos, sí, que aquí hay un camino, pero aquí es como... En plan, si sigues todo para adelante, después ahí están los monstruos, la verdad. Las ruinas son muy difíciles. Aunque pongan vale, normal, pero las piscinas. Nos vamos difícil. a la piscina. ¿Te parece bien? Por mí, vale. Vale, pues vamos para allá. Están difícil, es tan difícil, pero me da igual. Lo Por lo, lo menos. Me gustan mucho las ruinas. Lo que las ruinas se sí. pongan normal para mí es difícil. No me gusta. Sí. Uy, ¿te has unido en piscinas? Sí. Ahí... No queda tocar ruinas porque la mayoría de la gente ha toca ruinas, mira, aquí aparecen. Vale. Vale, pues entonces nos vamos de aquí. No, vamos ¡Ostras! ¡Que aquí no hay escapatoria! ¡No hay escapatoria! Vamos por aquí, sí, sí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Y para dónde vamos? Por aquí. Por aquí, por aquí, sí total. Vale, vale, puedo... vale. Eh. Por aquí no se puede escapar. Por, ¿Por aquí, aquí, por aquí, no por aquí. Está, he puesto... Vale. Por aquí puede saltar esto. No se puede saltar. No, no se bueno. puede salir del mapa. No, aquí creo que no, no vienen. Vale, y por aquí arriba. la linterna, igual, ¿eh? ¿Cómo se.? ¿Cómo se usa? Ahí. ¡Ah, vale! Pero no ah, funciona, ¿no? ¿eh? ¿Alumbro o no alumbro? Que pensaba que era alguien, tú. ¡Qué susto. Vale, vale, por aquí. Por aquí no hay nadie, ¿no? ¡Uh, qué corota esto! Bueno, bueno, nos la jugamos. Sí, ¿Dónde eh? estás? ¿Dónde sí. estás? Aquí no hay nadie. Venga, va, vamos a jugarnos. A Pero, ver. De noche, A ver, de noche. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí no hay nadie, ¿no? ¿Y aquí arriba? Ahí no hay nada, la verdad. Aquí no hay nada. Aquí solo para esconderse. Están ahí. ¿Dónde? Aquí, aquí, delante. Están allí. ¡Oh, que viene, que corre, corre, corre. corre. <risa> arriba, arriba, arriba, arriba. Vale, vale, vale, vale, no, vale. No vienen, ahora no. No, pero, pero venía. venía. Venía de frente. Han, han ido por otra que había ahí. Sí. Oh, que empieza la ronda. La vale, ronda. vale. Corres con el aquí para lo que sea necesario se para subir. De... Hay rondas diferentes, no siempre son de estos memes monstruos. No, ¿Nos metemos aquí? De... Ay, no, que aquí no hay nada. Aquí, aquí. Rondas... Oh, oh, oh, oh que de... está Sonic. Corre, Ay, corre, de... corre, corre. El pato Donald. <risa> es un pato, pero no es el pato ah. Donald. Hola. Uy. No oh. ¿Quién ¿Pero qué ha pasado ahí? Menudo lagueo, ¿no? Me ha matado otro. Creo que era. No sé si era Freddy. ¿Quién era? Pero. Yo a mí me ha parecido ver a Sonic, por eso me queda un poco plan, pero luego resulta ser que es un pingüino. Era el que me ha matado? Sí sí sí, que por cierto van a sacar la peli, me lo dijo eh, un suscriptor el otro día. Uh -huh. Se ve que van a sacar la película. Aquí, aquí hay uno detrás mío que viene también. ayudarme socorro. Aquí <risas> he puesto barreras para que no pasen los monstruos. Se parece, a visto desde así, así como un poco raro, parece film transparente. A la izquierda, tira a la izquierda que está ahí fuera. A ver, Por si, aquí. a ver si alguien te revive. Quedan 55 segundos de la ronda. Va, yo no veo el, el tiempo, ¿dónde está el no, tiempo? El, ah, has muerto. Solo sale a oh. que estamos observando. Ahora, ahora vuelvo a darle a jugar y estarás observando a gente y te sale el tiempo que falta de la ronda. Ah, vale, vale, vale Por aquí Aquí no hay, vale Ah, no hay... vale, que sale la calavera Vale, vale, vale Pues, sí, por, por aquí, sí, aquí, por aquí no abajo hay salida, joder. No se puede atravesar esto no. Pues <risa> no, se puede atravesar Pues vamos por aquí oh. Oh. Especial, oh. Esta es una rana especial Impostor Aquí hay un, hay un impostor en... Con un rifle entre nosotros Oh. Si te soy sincero, yo no soy, no tengo ningún riesgo. Yo es que no sé cómo se hace, yo no sé cómo se descubre los objetos, la verdad Si no, ves probando teclas ¿Pero qué teclas? Objetivos, tenemos que encontrar una llave Y, sí, y descubrir y la antigua entrada Ostras, están Encom... disparando ¿Dónde? No sé, pero no nos pueden matar, no nos pueden matar, eh. Hay que escapar. ¡Oh! ¡Ay, me está! Estado... ¡Oh, que viene, que viene, que viene! La cabita sonriente. Cuidado, cuidado. Apago, apago la luz. Uy, uy, Apaga, uy, apaga uy. la luz. ¡Escóndete aquí! Muy... Ay, Dios, Dios, Dios. mío. Que viene. Que viene, ¿Qué Viene. Viene, viene, viene, viene. Se ha ido, menos mal. No, no, no, vuelve. Okay. No se ha ido. No, vuelve. Se fue. Viene. O sea, ¿o se va? Viene, pero... se va, viene, se va. Yo creo que a mejor ver. quedarnos aquí, porque ahí, ahí está uh, uh, ¡Uy, sí, sí! Yo y no alguien, me atrevo a asomarme. Y, a, y alguien con rifle, ¿sabes? Uf. Y viene esta. ¡Hola, qué tal, Ariana! <risa> es a avatar. Bueno, yo no me fío de esta, ¿eh? Yo me iría a otro lado, ¿eh? Por antes, si acaso... Antes, antes estaban disparando. Lucifer... Lulu Dios. murió. Oh, oh, oh, que viene, que viene, corre, corre, corre no, no, no ha subido Ah, ha subido. corre, corre, corre, corre He muerto He muerto Hola, ah, ¡Qué chuli uh. Y cuando se de romper cristales Oh, vale, aparecen vale. ahí, justo ahí, corre, corre Oh, oh, oh, oh. Corre, corre, corre A ah, ver, detrás, sube, aquí Sube las escaleras ¿Dónde? Aquí Ah, vale, por aquí Ah, vale, perfecto Y ahora por aquí mismo Oh, wow, wow, del... vamos. Eh, no, era por el otro lado ¿Por sí, dónde? Por ahí, para la salida Oh oh. Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado Ahí había gente ¿Por aquí? Sí, pero están aquí, ¿eh? ¿Está el calamardo? ¿Está el calamardo? Uh, uh, sí, sí, sí, sí, sí que está, sí que está, sí que está! Está por ahí, está por ahí Hay un ovni aquí Vienen los aliens <risa> Vienen los aliens ¿Dónde te has metido? Ah, vale, estás aquí Aquí, aquí, aquí Pero eh... un montón Y el calabardo yo no sé qué hace ahí ¿El calabardo? Es, es un científico ah, El mira, calabardo mira. científico aquí, aquí te puedo hacer la okay. prueba de que se puede romper el cristal Mira, si yo vengo corriendo Por aquí Y me deslizo ah, oh, está muy Pero mal. es que ahora se van a colar por ahí, ¿sabes? ¡Uy! ¡Oh! Me mató el calabardo Genial, ¿sabes? No sé. Gracias. A ver, ¿dónde? ¡Oh, oh! oh! ¡Corre, corre, corre! ¡Qué susto me ha dado! El, ese era el hermano. El que se supone que se llama hermano. Sí, bueno, me ha salido antes. Me ha salido antes. Muerte, tiempo de supervivencia... Ah, ya está, ya nos acaban acabado. ¡Qué fácil! ¿no? Mejor momento, minuto 2 y 4. Murió, tus renacimientos 1. Tu renacimientos 1. Cuando acabamos todas estas rondas, ves a la tienda de objetos en equipamiento y te compras coca colas Vale. Va muy bien. Y bueno, y si quieres algún iluminador que otro, escapas en nada. Este árbol rosa por la cara. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¡Corre! ¡El Wario y el Patricio! ¡Sí! Ese es el del Mario Bros, ¿no? Sí El Wario, tío, qué bueno Y está el Patricio tío, también por ahí, tío. creo que está fuera el Patricio Yo voy aquí donde el árbol rosa Bueno, a ver si nos reviven A mí me está reviviendo ya A ver... ¡Ayuda! ¡Socorro! Perfecto Gracias, Te Mario. has caído, ¿no? Ya, madre, ¿Qué ha ocurrido bueno. ahí? Pero ha sido buenísimo porque estaba sí, como subido en la mesa y, y me he caído. Bueno, me lleva el chico. Si sí, sí, por casualidad me reviva a tiempo y nadie te revive, a ver si me da tiempo y te revivo. Lo que. Yo no estoy creer. donde el arbolito. No creen porque el chico este está está intentando escapar y tarda mucho y no tiene Coca-Colas. Oh, está he muerto. El Mario y el Patricio, ¿eh? Sí. Vale, he muerto A ver, vale, te estoy viendo Creo, sí ¿En serio se va a quedar aquí? ¿Me ha revivido? Vale, te estoy viendo en... ¡No! Pero es que me ha revivido cuando venían no vale, vale. Mira todos estos con, la... con todas las barreras ahí, se han hecho una base ¿Dónde? Eh... Ah, estos, ¿es verdad? Sí, con todas las barreras, para que a los de esto no puedan pasar, se han hecho ahí una base. Interesante. ¿Eso se a... puede hacer? Oye, pues me voy a pillar barreras, que tengo un montón de dinero y así después hacemos otra una base de esas. Buah, pues estaría bien. Eh. A ver, Coca-Cola, es que me quedan 6, me pillo 10, iluminadores 3, y barreras me pillo... Pongo aquí no. una barrera. Bueno... Vale, he puesto aquí una barrera Vale, pues pone aquí otra ¿Aquí? Sí, ¿no? Sí Oh, oh, había uno ahí Cuidado Ahí. Una... Uh, oh sí, sí, sí, sí, sí Vale, ah, ponte dale, aquí, ponte dale. aquí Ha roto la barrera ¿Qué dices? Ay, Dios Ha roto la barrera Vale, vale, vale, vale, vale Como Estoy el... bien, estoy bien, estoy Dios, bien Dímelo, ya después voy a reírte Vale ¿Sigues eh, vivo sí. o, o qué ha pasado? Sí, sí, cuidado, está el jíjata. Vale, estás ahí, estás ahí Cuidado que está Just... ahí aún ¿Viene otro? No te muevas, no te muevas porque si vamos nos van a ver ahí Vale, vale, otro. vale está ahí. ahí, a ver qué pone Por favor, asegúrate de que antes de salir del trabajo Para limpiar tus mesas de trabajo Gracias por recargar que son mesas de trabajo sí, No me poner la y, y hagas lo que hagas no me deja poner ¿Qué? La barrera no, en, ¿Delante de la puerta? No, no me deja, y si la pongo aquí Un poco más para adelante No, le doy y no me deja Y si la pones fuera, en plan... Ah, ya acabado eh. <risa> ah, pues, pues otra base Ahora sí, donde, donde antes, que ahora no hay traidor no, Vale era. Ah no, es otra oh. <risa> Y ya veremos qué hacemos, yo le pego con la linterna, es ¿eh? lo único que tengo le pego un linternazo y se acabó Uy, por allá hay gente que está pillando demasiado ¿eh? Bueno, aquí con las barreras... Nah, increíble Aquí no ah, viene nadie, ¿eh? Sí, sí. Podem podemos poner aquí un picnic, tranquilamente Sí, estoy donde... en la esquina, donde siempre Ayuda que tengo coca -Cola, tío. Sin Coca-Cola, tío. coca Vamos, es que no se puede escapar. Yo creo que no sé cómo se toman las Coca-Cola. Ah, sí, sí, yo le doy al 2. Ah, sí, sí, vale, vale, vale. vale. vale. Ah, si corres, corres un montón. Pero solo durante unos segundos. Oh, vale, vale, vale, vale. Gana tres juegos sin morir. Completado a una misión Vale, a ver, ¿dónde está? Ah, vale, ¿estás arriba? ¡Hola! ¿Esto qué es? nuevo? Sí, es chulo, ¿eh? ¡Tú mola! Es como, tiene como unas... Eh, el suelo es como la tabla de ajedrez ¿Dónde estás? Arriba Perdón. ¿Dónde las cajas? Sube la ramba. Espérate, ¿dónde estás tú? Identifica tu posición. Estoy aquí. Aquí, aquí, aquí. Ver, vale, para... sube. Hay dos pisos, dos pisos. Sí, arriba hay. Ah. Hay cajas. Ah, vale. Y yo, los han encerrado. Sí. <risa> vaya, hoy qué susto. Oh, ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre que viene! ¡Que viene la cara! ¡Que viene! Perfecto. Este es el troll, ah. hermano. ¡Madre no, mía! ¡No, no, no! ¡No! Hay que moverse. A ver si alguien revive. Por ejemplo, esta. ¡Buah, pero! ¡Dios, cómo corre! Ay, ¡Ayuda, no, no chavala! La ¡Ay, -Cola. Dios mío! La Coca-Cola en estas ocasiones no sirve. Hay que moverse a ver si los... Salva a Hay que hacer ejercicio Mientras tanto <risa> A ver a oh, oh, me sirve Vale, vale, vale, me, salva, va a me salvan a otra. Es que el troll de verdad, por favor Se han hecho otra base, no me digas ¿Dónde? Aquí se han hecho otra base han hecho ahí una... Se han puesto una barrera Para que no pasen Toma A mí abajo. no me sale ni... Ni abajo, ninguna Ah, no me sale ninguna ronda más, ¿no? Ah, no, solo son... Ah, vale, sí. Vale, vale, vale. Es son tres rondas. ¿Estás abajo o arriba? Eh, en la... Es que no sé dónde estoy. ¿Arriba abajo? ¿En medio? Hay unos bancos. ¿Unos bancos? Ah, pues está en sí. la zona de... donde era? Zona de caja y todo eso. Sí, correcto. Vale, vale, vale. Voy a buscarte. Creo que estás... Vale, creo que estás por abriendo esta reja. La parte. Hay, hay, hay gente aquí. Vale. Bueno, ahora voy. Vale, aquí no podemos saltar, ¿eh? Ostras, el salto es. De... ¡Guau! Wow, ¡Qué jodido! Te veo, estoy aquí. Vale, vale. ¿Dónde vamos? Eh, pues no sé. Y sin saltar está complicada la cosa. Hombre, si le das al ship puedes correr, por lo menos. Eso no sí. te lo han quitado. Vale, vamos por aquí, a ver. ¿Viene Eso, alguien? ¿Eso qué es? ¿Viene a alguien? No, no, vale, dónde, dónde, dónde, por detrás. Sí. Vale, vale, vale, vale. Es, pero ¿Por no ¿Por para para... Te sigo, te sigo, te sigo. No para de cantar raro ese. Voy a visitar a Will Smith a ver. Ostras, vamos, mismo, vamos. Cuidado, no te pegue. Cuidado, no. corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre. Viene no Will Smith. <ríe> ¿Qué viene? ¿Qué me persigue? Ay, no. Que ¿Qué viene la cara esta fea? ¡Ay Dios mío! Uy, uy, uy. ¿Estás arriba? Bueno, ahora no me he salvado Tengo que esperar a que alguien me reviva ¡Puf! ¿Dónde, dónde, Estoy intentando subir Por la rampa ¡Oh! Parezco un gusano Parezco un gusanito la... Jugamos esta y, y lo dejamos Venga, sí, este mapa está guay. Venga, va, vamos a jugar este Del laberinto que, que tengo ganas yo también de jugarlo va. Tiene muy buena pinta, eh Wow, pero lio, Está guapísimo, ¿eh? Está todo sí. transparente. No, es que los cristales lían un poco. Ya, pero bueno. Sí. Eso no va a lo que, pero bueno, está lo muy chulo. A ver, es, a ver, a ver, a ver, es original, a ver, ¿eh? A ver los cristales, a ver, a ver quién, quién viene. Sí, sí. Y es original, ¿eh? O sea, quien lo haya hecho. cuidado. ¿Ves por aquí, por aquí, por aquí? ¡Uh, ¡No, no! ¡No vayas por ahí! Dios, no sé cómo me he salvado de esa, ¿eh? No, no, no, no sé queréis. cómo me he salvado de esa. No me queda, no me queda, no me queda. ¡No! Me quería tomar una Coca-Cola. Para una vez que lo iba a hacer. Yo no me Coca-Cola, Para una vez que lo iba a intentar. Vale. Perfecto. Eh, huye, huye, huye, huye. Corre, corre, que viene detrás. Corre, que viene detrás. Tómate coca colas Tómate y vente. Yo he una barrera. Vale, Ahora vale. pasar. Como no tengo coca colas pues mira, le pongo una barrera y así no pasa. Vale. Bueno, no se va yo, no estoy leyendo, yo... la verdad. Es que, claro, lo malo es que detrás de los cristales no se ve mucho los, los, sí, los no dibujos, lo ¿sabes? No me da cuenta. Solo lo, a lo, por los cristales solo se ve al usuario, no se ve... Sí, no se ve de... el, el... Sí, es lo que estoy mirando, no se Bien. ve. Oh, oh, oh, oh. Corre, corre, corre, corre. Vale, creo que la palmado, habló. Vale. Me tomo una, ¿no? vale. oh. una Coca-Cola y me mata. Eso es justo lo que iba a hacer yo antes. Susto, pero no. No hay nadie No, ma... allí. no qué mal. Bueno, yo me me vamos a dar de, de aplaudir. Bueno, no es que aplauda con mucho entusiasmo, así que no lo compro. No <ríe> me aplaude muy contento el muñeco. Hala, ya me. Ya, ya me he pillado uno lo que no sé cómo se baila no baila oh, oh, en mi vida me imagino que luego cuando lo pillas el, el el baile luego te saldrá no cuando juegas no sé vale te veo te veo te veo voy a por ti yo, yo no yo no ah sí si te veo vale lo que no sé cómo se baila bueno ya lo no miraré y si para le, la, y para si le das a los, números, a los números a los números no no sé no Yo me tomo una Coca-Cola ya que estamos. <risa> <risa> no sé para qué, eh. si me dura pocos segundos, pero hay que. Voy a aprovechar. Ya está, ya se acabó la Coca-Cola. No sé cómo se baila. Bueno. Ostras, ya... ¿cómo te has puesto así? ¿Cómo? Eh, ¿Así? agachando Ah, no sé, se me ha bugueado, creo. Ah, ¿no? ¡Ostras, qué guapo! Mira esto, ¿la has visto? Con el coche de, de chonque ah, Esa, sí. es, Ese que ha ido por allá Yo se lo he puesto así en planta gachas En planta gachas y, y pues vas así Por eso se me ve así Ah, vale, porque usas el... Oh, oh. ¡Corre, corre, corre, corre, corre! Va por ti, ¿no? Patásima. No, Vale, vale, voy a intentar salvarte ya, ya. Espérate oh, ¡Dios, qué susto! Me lo he encontrado en el de... <risa> Me he asustado. Me lo he encontrado de frente. Me he pegado un bote. Vamos, en el vídeo lo verás. Esto así. Me he asustado de verdad. Vale, ya está. Hola de nuevo. Perfecto. Vamos a tener esta vez. mucho cuidado con el calamardo. ¿Soy yo? Se está haciendo de noche. Aquí hay una base, no ¿eh? Se está haciendo de noche, ¿no? No sé, pero. Ay, hay una base. Un placer jugar hoy a este gran juego, Evade, con Sofir. Sí. Muy guay. Muy guay. Ha estado guay. Sí, ha molado. Espero que te haya gustado. Si es así, le das su un like. Suscríbete para más contenido como este. Ha estado muy guapo. La verdad, me ha encantado jugar con Aarón. Claro, pues este es mi nick. Así que nada. Un besazo y nos vemos. Por cierto, aprovecho para decir que este hashtag, ¿vale? Lo puedes utilizar en Twitter para, para hacerme preguntas, para, para dar preguntas y respuestas. Eh, también puedes etiquetarme en dibujos, en lo que te dé la gana, ¿vale? Aquí está el hashtag, ¿vale? Para que lo utilices en Twitter. Y nos vemos en la próxima. Déjame tu comentario a ver qué te ha parecido. Yo creo que ha estado muy guay. Nos vemos. Chao, chao. Adiós. Adiós. Y ahora toca editar el vídeo.